Buenas, estoy anotado en la lista Daniel Ayala. Vale, gracias. Disculpa Ya, gracias. Luego ¿Sí? <tose> la Anoche fui a ver una, una obra muy particular, la que me dejó pensando, Caleta, tomó el, un día para otro eh, saber en qué estoy. La obra La Libertad del Silencio, prot protagonizada por Horacio Durán y José Cés, habla un poco de su tiempo en el exilio, levantando una, esta situación donde se visitan y empezar a, a conversar y a ver qué significa estar fuera de Chile. La obra me, me impresiona porque está protagonizada por dos grandes músicos, que no son actores. La única experiencia que tiene es la interpretación sobre el escenario. Pero es un terreno que no han esperado antes. Y eso me, me pareció bastante fascinante, de cómo una persona que lleva tantos años, tantos años haciendo un tipo de arte, llega y le nace la curiosidad de decir, de aventurarse en otro medio. De reinventarse de alguna otra forma. Y que justo calza con que yo estaba pensando en, en cambiar un poco este vlog. Unos amigos me, me recomendaban eh, hacerlo una vez a la semana. Pero siento que una vez a la semana es muy poco. Por otro lado Javier, eh, Javier Astudillo, eh, me recomendaba algo como, como sacar vlogs dos veces por semana. Lo cual Mago está de acuerdo. Eh, voy a empezar a probar desde el día, desde el día lunes eh, a sacar vlogs eh, día por medio, Y que desde hoy los vlogs salen un día por medio porque necesito tener esa publicidad también más, más corta, pero con un poco de holgura porque en verdad está me, está siendo muy exigente a pesar de que eh, Claro, uno dice, no tengo pega, no tengo nada más que hacer, pero en realidad sí, tengo otras cosas que hacer, eh, tengo otros compromisos también que atender, pero siento que dos veces a la semana eh, podría, podría jugarme en contra en el, en, el, en el aspecto de ir sacando, sacando, sacando lo que he tratado de hacer y lograr hasta ahora. Si me funciona, seguiré con eso, si no, los replantaríamos. No porque algo se, ha hecho, se haya hecho siempre así, tiene que hacerse siempre así. Nunca es malo cuestionarse en qué parada está uno y si es que está dando los pasos que en verdad quiere dar. Esta hora llueve.